Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores aquí en Noticias de Última Hora y en Noticias internacionales Mundo. Hoy hablaremos. Federación arremete contra infraestructura militar en Ucrania y aclara que no enviaron misiles a zonas civiles en la capital. El 23 de noviembre las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo por aire, mar y tierra con armas de alta precisión y largo alcance contra el sistema de mando y control militar de Ucrania y las instalaciones energéticas relacionadas. El objetivo ha sido alcanzado. Todos los blancos asignados fueron alcanzados. presidente de Ucrania responde al Kremlin. Cuanto al suministro de electricidad y agua, todos los ingenieros están trabajando. Los equipos de rescate están trabajando. Las autoridades locales se han puesto manos a la obra. Restableceremos todo esto y saldremos adelante, porque somos un pueblo inquebrantable. Vicepresidente del Consejo de la Federación visitó fábricas de misiles en Moscú y envió mensaje a Occidente. Vladimir Putin dice que el tope del precio al petróleo ruso traerá consecuencias graves para las economías a largo plazo. Federación planta su posición de no suministrar el gas ruso y el petróleo a Europa si se aprueba la medida contra Moscú. Polonia realiza ejercicios militares cerca a las fronteras rusas. Estas y muchas más informaciones aquí en este nuevo video informativo para hoy en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Hace pocas horas se ha presentado una fuerte arremetida por parte de las fuerzas aeroespaciales de la federación en el país del actor presidente, según lo que ha destacado el portavoz del Ministerio de la Defensa eslava. En la federación dicen que el ataque fue por aire, mar y tierra contra varios objetivos, incluida Kiev, la capital. El gobierno de Zelensky había acusado hace pocas horas a Moscú de haber ido contra una zona residencial y en las últimas horas el mismo Ministerio de la Defensa ha salido a desmentir las versiones. Lo hizo el mismo general y portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konachenkov. Escuchen ustedes las declaraciones que emitió el funcionario eslavo a los medios locales en Rusia. El 23 de noviembre las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo por aire, mar y tierra con armas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 Como resultado del ataque se interrumpió la transferencia de las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, armas extranjeras, equipo militar y municiones a las áreas de combate por ferrocarril. Cabe enfatizar que no se realizó ni un solo ataque contra objetivos dentro de la ciudad de Kiev. Toda la destrucción anunciada por el régimen de Kiev en la ciudad fue resultado de la caída de misiles de sistemas de defensa antiaérea extranjeros y ucranianos ubicados en las zonas residenciales de la capital ucraniana. Se habla que por lo menos fueron 70 artefactos que han impactado en diferentes puntos militares y estratégicos del país que dirige Zelensky. Resultado de estos ataques ataques masivos a infraestructura eléctrica. Gran parte de Ucrania ha quedado sin energía, según la información que está emitiendo el gobierno ucraniano. Según Kiev, los misiles que cayeron a zonas residenciales han quitado la vida a seis ciudadanos y a más de 30 personas han causado lesiones. Rusia desmintió la versión de haber perpetrado ataques a estas zonas residenciales.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 He oído a lo que ha expresado el vicepresidente del consejo de seguridad de la federación recientemente en su visita a una de las plantas de fabricación de misiles en Moscú y luego de esta visita allí subió un mensaje claro para Occidente a través de su canal personal en Telegram dice el funcionario que los adversarios esperan con ansias que a la federación se les agote los equipos y sus capacidades militares y asegura que hay suficientes misiles para todos, concluyó el expresidente de la federación, ahora en noticia en las últimas horas videos que muestran cómo están trabajando el grupo Wagner de Rusia en la operación militar de la federación en Ucrania, recordemos que los Wagner son una empresa privada militar que está siendo subsidiada por la federación y combaten con el ejército de Rusia allí en Ucrania, allí se muestra y se da a conocer cómo están direccionando las misiones para hacer retroceder a las fuerzas de la AFUM, pero sobre todo según los expertos militares, como un mensaje a Kiev de que ellos no se han ido del país aclarando los rumores que habían surgido sobre su ausencia en territorio ucraniano en las últimas horas muchísima atención porque se ha establecido que rusia y esta respuesta la estábamos esperando teniendo en cuenta que en bruselas se está estudiando todo lo que va a ser el techo o el tope al petróleo de Rusia, en las últimas horas vuelvo y repito, Rusia no va a suministrar petróleo a los que pongan tope al petróleo, es uno de los titulares que tiene el diario RT, afirmó la federación que no va a suministrar el crudo a los países que se unan a limitaciones del precio del petróleo, promovida por varios gobiernos de occidente cito las palabras de la cancillería hemos dicho en repetidas ocasiones que la introducción del llamado techo de precios del petróleo ruso, es una medida antimercado que interrumpe las cadenas de suministro y que podría complicar considerablemente la situación de los mercados energéticos mundiales, ha señalado este jueves la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en cabeza de María Zaharova en una conferencia de prensa. Oído a esta aclaración que hace la funcionaria del Kremlin, ha aclarado que Rusia no tiene ningún plan para suministrar el petróleo a los países que se unan al cartel de compradores. En la misma jornada, el portador del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó ante la prensa las palabras de la Cancillería rusa y ha dicho que la posición de Moscú es no suministrar petróleo a los países que se unan al techo de precios, pero realizará análisis adicionales en función de los precios del mercado. Escuchen porque el líder del Kremlin se ha pronunciado recientemente, ha dicho respecto a este tema, al tope de precios al petróleo ruso, que esta acción tendría graves consecuencias para el mercado mundial a nivel energético. Se conoce que Moscú ha sostenido llamadas en las últimas horas telefónicas con su homólogo en Irak y otros países que hacen parte de la OPEP Plus para esperar la decisión y tomar una nueva postura que de hecho ya lo están anunciando y es, por parte de Rusia, no suministrar ese petróleo a los países que se sumen a esta propuesta de la Unión Europea que pretende poner el techo a este suministro por parte de Rusia. Se pensaba que hoy pudiera haberse dado una decisión, pero parece que ante la reticencia de algunos países tuvieron que aplazar la conversación para las próximas horas del tope de precios al petróleo ruso. ¿Cuál será el daño realmente que esta propuesta, si se aprobara, le hiciera a la economía de Rusia? ¿Qué tanto alcance tiene esto para frenar los ingresos del Kremlin? ¿Qué tan contraproducente es para la economía europea? Queremos ver sus comentarios, amigos, de nuestro canal en la cajita de comentarios. Ahora, ya Rusia lo ha dicho y muchos países están en contra de la medida. Traigo a colación esto que están diciendo en muchos canales de economía y que estudian lo que podrían hacer los países que no se adhieran a la propuesta de ser aprobada sencillamente podrían encontrar una manera diferente de seguir pagándole a Rusia de acuerdo a los precios del mercado porque lo más seguro es que Rusia si se aprueba esta medida comenzaría a cerrarle la llave a los países que se estancan en este tope de precios que promueven desde Occidente es decir, entiéndase, aquellos países que no apoyan las sanciones antirrusas y quienes estén pagando al precio justo del petróleo ruso serán quienes el Kremlin sencillamente le siga suministrando el servicio, hasta hasta el momento en que estamos grabando el video, no conocemos cuál ha sido la respuesta de la OPEP Plus, del cual también hace parte la Federación de Rusia, en torno a la postura que van a tomar si esta decisión sale avante en las próximas horas. Ahora, contextualizando el tema, yendo un poquito más a fondo sobre lo que significa el tope de precios al petróleo, en la práctica ese mismo precio que están tratando de imponer es prácticamente lo que está pagando a Rusia, países como China, incluso países asiáticos lo compran con descuento, ejemplo India. Es decir, ese tope de precios para muchos pudiera ser más a semejanza a un show. Por ejemplo, hablamos que países como la India reciben un descuento que estaría, oscilaría entre el 25 y 35 por ciento que está por debajo de ese tope de precio. Referente a la cotización del Brent, escuchen porque todo se maneja de acuerdo al movimiento del mercado referente al petróleo. Hablamos de Rusia y los países de la OPEP, pero por ejemplo, miren y analicen si se diera que el Brent cotiza, por ejemplo, en 85 dólares en el mercado y por ejemplo, digamos que el descuento para India es del 25 por Algunos analistas dicen que el precio cae a unos 65 dólares si estuvieran 85 es decir que con el tope de precios obligatoriamente según los expertos las aseguradoras tendría que prestar el servicio para la federación y poder transportar ese gas o petróleo porque el precio está por debajo del tope de la restricción por la unión europea y por consiguiente no tendría ningún problema las empresas transportadoras vía marítima para poder llevar este producto entonces aquí está la expectativa también sobre el techo de los precios porque si fuera menor habría problema y ya lo había dicho rusia y es lo que están a la Espera porque por lo pronto es lo que hay entonces surge una pregunta cuál es el verdadero daño que quieren causarle a la federación si el techo que proponen es casi igual a lo que está pagándose en el mercado sirve de algo esta propuesta amigos por ahora esto está estable y podrían trabajar, pero a futuro, oígase bien, y es lo que varios analistas internacionales también lo están hablando, el hecho de que si sí se aprueba el techo y los precios del petróleo suben, porque recordemos que se especula que para el 2023 el precio del barril podría tener un techo de 150 dólares y aquí sabemos sí un problema, porque esto sí afectaría directamente los contratos contractuales de Rusia y ahí es donde Putin entraría a dar la orden de cortar el suministro porque ya aplicaría lo que anunció hace pocas horas. Horas que no aceptaría suministrar productos a países que estén eh, apoyando el techo de precios del petróleo ruso en Europa. ¿Se acuerdan que la ministra de Energía de España hace pocas horas, la tercera ministra, la ministra Rivera del país ibérico, dijo que España pide el reacomodamiento de la propuesta que está presentando la Unión Europea? De lo contrario no la va a apoyar porque es una verdadera tomadura de pelo. Pues bien, en las últimas horas el ministro de Bélgica de la cartera de la energía también está hablando en la misma línea opositora al techo de los precios del petróleo petróleo que espera que la unión europea haga una corrección de la propuesta porque el módulo o texto tal como está planteado no sirve para nada y no es suficiente para cambiar nada esto muchos lo han planteado como un desastre lo que está proponiendo y es una crisis total la que se está viendo dentro de lo que es la unión europea ahora muchos gobiernos están pidiendo a este organismo que ese precio deben de examinarlo y rebajarlo por lo menos a un 30 30 dólares por barril que sería un precio que sí haría daño a la economía de rusia entre comillas aquí de escuchen, podría suceder que al Rusia retirar el suministro del petróleo la pregunta que surge es, ¿cuál proveedor se arriesgaría a suministrar combustible con ese precio? Entendiéndose que las potencias petroleras trabajan en base a las cotizaciones del mercado. El norte estaría dispuesto a tratar de aliviar la demanda con ese techo, obligatoriamente cambiarían el techo para que al no estar Rusia como proveedor, luego el norte se constituya como nuevo proveedor de gas licuado y petróleo para EU europa harían todo lo que tenga que ver para que se constituya como el nuevo proveedor para el continente cómo se comportaría toda esta situación amigos y a esto le tenemos que añadir ojo al dato porque el gobierno de Japón recientemente ha entregado una información que prende las alertas en toda la alianza y ha dicho este gobierno que no tiene disponibilidad de gas natural para venderlo hasta 2026. En ese orden de ideas se sacaría de la baraja de posibles proveedores para Europa. Y aquí es donde, como lo decimos, el norte aprovechará para asegurar sus ventas. Y aquí entrarán también las reventas, porque muchos le comprarán a Rusia para poderle vender a Europa y los que van a pagar más sencillamente son los ciudadanos. Japón se considera como el mayor importador de gas licuado en el mundo. Según Bloomberg, si Rusia decidiera parar el suministro de gas en el mundo, sufriría la escasez del mundo de 7,6 millones de toneladas de gas natural licuado para enero del 2025. Y esto en pocas palabras va a ser grave, un grave problema mientras sigan con ese embeleco de destruir la economía rusa. Lo que va a pasar es que los precios de los combustibles seguirán por las nubes y las soluciones reales para parar la inflación se va a quedar en solo deseos. Porque sencillamente aquí en a formarse otra nueva guerra comercial por el oro negro. Mientras que todo esto beneficia explícitamente al norte porque son quienes verdaderamente se van a beneficiar vendiendo a un costo elevado los suministros para los aliados y de hecho según las estadísticas que está presentando uno de los diarios occidentales Bloomberg, la nación norteamericana se ha convertido en el país de mayor exportación de gas licuado en la primera mitad de año de este 2022 aumentando un 12% sus exportaciones por encima de Qatar y de Australia. Ahora para cerrar este dato según CREA, Rusia está recuperándose de sus pérdidas por las sanciones antirrusas. Según el periodista argentino Bruno Garcini, dice que la federación está a punto de recuperar sus pérdidas eh, bueno, en este 2022, ganando más de 100 mil millones de dólares gracias a las ventas del petróleo y de gas, según el Instituto CREA. Las cifras que fueron robadas a Rusia ascienden a más de 300 mil millones de dólares, a pesar de las 12.765 sanciones restrictivas que han sido aplicadas a la federación. Bueno, bueno, por último, la OTAN en Polonia está llevando a cabo ejercicios militares con instructores del norte y el ejército de este país realizando ejercicios militares cerca de las fronteras de Rusia, además de darse en las últimas horas intercambios de prisioneros de guerra entre Ucrania y Rusia cerca de Kiev. Por el momento es toda la información que tenemos a ustedes. Muy amables y muchísimas gracias. Llegamos a la parte final de este video. Los invitamos a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y muchísimas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido.